Buenas bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal. Hoy estamos aquí con la compañera Verónica Jiménez, compañera responsable de accesorios de motocicletas para el grupo Domingo Alonso, y Daniel Fuentes, el compañero responsable de almacén del centro logístico de eh, Domingo Alonso en Arinaga. Eh, ¿Por qué hemos elegido este entorno o este lugar? Pues hoy hablaremos de accesorios de motocicletas y también hablaremos de recambio. Vamos a vale prioridad Primero a la dama, en este caso a gracias. Vero. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes, David. Bien. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos y dejarnos hoy estar este ratito aquí con ustedes. Vale, pues nada, quisiéramos que debatiéramos un poquito sobre accesorios de motocicletas, un mundo bastante amplio, amplio, extenso. Y nada, para ir un poco así al grano, accesorios de motocicleta, eh, a, tradicionalmente el accesorio se compraba en una tienda Hoy ha cambiado los tiempos Online, store, Exacto. catálogo Si yo, usuario de motocicleta eh, Honda quiero comprar un accesorio ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Dónde lo puedo ver? Vamos, Actualmente cualquier cliente de, de Honda Puede acudir a, su, a, su, a la red de concesionarios que tenemos Allí seguro que cualquier asesor de ventas Podrá informarle de la gama de accesorios Que contiene cada modelo Y ayudarlo en la compra y aparte de este canal, tenemos otro canal de venta que es nuestra Store, que para quien no la conozca es store.ondacanarias.com. La verdad que cada vez más se nota que el cliente opta por la compra online, por comprar cómodamente desde su casa. Perdón, que también creo que dentro de nuestra web de Onda Motos, Onda coche eh, hay un enlace a la Store también, ¿no? Que no hace falta entrar por la Store, sino desde la página web. Desde de... la página web también puedes acceder a la Store, perfecto, sí, sí, sí. Eh, no sé estamos hablando de la store de que el cliente vale. ha optado por comprar más desde, desde comentarte la un dato curioso y es que el año pasado por ejemplo, lo cerramos con un incremento del 66% de ventas online respecto al año anterior Uf, lo que ratifica el que incremento de los clientes a través de la web creo que el año pasado lo cerramos con casi 12.000 usuarios que son bastantes wow, bastante. y estamos muy agradecidos de que estén ahí Así que nuestra idea es seguir trabajando, actualizando la, la Store para que esté lo más actual posible. Y mmm, tenemos ahora un nuevo diseño que ya cualquiera que pueda entrar lo ve, un diseño más adaptado a la marca, eh, donde mejoramos la experiencia del usuario para que cada vez sea más cómoda hacer una compra. mosca por ahí compra. que también quiere ser partícipe de, del directo, así que bueno... Eh, comentas que tenemos un nuevo diseño, pero ¿qué nos podemos encontrar dentro de esa, de esa web, de esa store? Vale, eh, cualquier cliente que entre en la store lo primero que va a encontrar es los modelos que tiene Honda, dentro de cada modelo la gama de accesorios que tenemos disponible, también tenemos kit de accesorios que viene con todo lo necesario para su montaje, paquetes de accesorios para el estilo de cada cliente que compre lo, con lo que más se identifica para su moto, Aparte de esto tenemos productos de limpieza, complementos, se, nos encontramos una parte de, de ropa que también se puede comprar a través de la web, ropa, ropa técnica, técnica, como chaquetas o pantalones, pero también tenemos esa gama un poco lifestyle, que es un poco más de andar por calle, que tenemos sudaderas, eh, camisetas, vamos, todo lo que el cliente quiera, aparte de los guantes, que no sé si lo nombré, y una gama de, de cascos. Vale, nos ubicamos, página web, store, entramos, nos encontramos, como bien comentaba, eh, los modelos de onda los modelos actuales, y cada modelo de eso tiene unos accesorios o unos paquetes. Aparte de eso, puedo comprar eh, equipamiento técnico o no técnico, lifestyle, ropa, chaqueta, bota. Le doy al seleccionar, carrito, comprar, campanita, Exacto. pagar y... Exacto Me lo drive, me lo lleva. El proceso de compras como cualquier otra compra online El cliente puede elegir eh, recogerlo en cualquier punto de, de nuestra red de concesionarios de Onda O sea, el cliente que lo seleccione, yo lo he comprado, vivo en mi caso Santa Brígida Selecciono compro y me lo entregan, eh, lo puedo recoger en, en, concesionario. Un, en cualquier concesionario Exacto. de la red de y Onda Y también tienes la opción de pedir a domicilio, que te ah, lo entreguen oh, en guay. casa ...por un importe de 8 euros... ...que es lo que se cobra por el transporte... Qué ...y bien. lo recoges en casa... ...te lo hacen llegar a casa... Ah, pues sí, sí. ...ya podemos hacerle competencia a esa grande... ...exacto... ¿Eh? ...hombre y comentar también que en la web... ...no solamente el cliente puede comprar... ...sino que también hay un equipo detrás... ...donde el cliente también puede hacer... ...todo tipo de consultas respecto a su pedido... Eh, ...en plan por dónde va... ...cuánto tiempo va a tardar... ...y también recibimos muchas consultas de tipo técnico... ...en plan dudas de aplicabilidad... ...que sepan que hay un equipo detrás que nos, hace, nos pasa las consultas de los clientes y damos todo el soporte que podemos a través de la historia. Sí, claro, porque eh, hoy en día ya con las normativas actuales, por ejemplo, si compro una defensa, un, es, un escape, unas luces, eso. ya hay que homologarlas, uh -huh. hay que pasar por la ITV, tiene que estar en la ficha técnica, Exacto. eso también, este equipo humano que está ahí detrás te puede asesorar bueno, en nuestros concesionarios, porque yo quiero la eh, cola de escape o silenciador, pero luego hay que instalarlo y eso Exacto. debería estar homologado. ¿Eso también en Onda? Esto se, sí, lo, se, se lleva a cabo en los, en los talleres, en nuestros concesionarios y dan soporte sobre todo eso que acabas de, de comentar. Perfecto. Eh, ¿Vale? Hablamos de accesorios. Eh, y... De grana o de clóset un poquito más, la parte ropa, colecciones vale, que nos encontramos. Exacto. Actualmente tenemos tres colecciones. Empiezo por la más novedosa ahora mismo, que es la nueva colección de Onda Alpinestar 2023. Una colección que viene súper fuerte, de muy de buena calidad. Exacto. Y, y está muy bonita. Aparte de esta, seguimos trabajando con nuestra colección de chaquetas técnicas LS2 que tenemos personalizadas para nuestros clientes de Honda y el mes que viene ya tendremos en nuestro stock disponible la colección Vintage de Honda que es más lifestyle que más... podemos tener todo el catálogo ya a partir ya nada, de dos o tres semanas por lo que comenta hay un para todos los gustos, o para todas las necesidades. Está la chaqueta técnica de, de la persona que se está sacando el carnet y necesita una chaqueta para las prácticas, o un casco más exacto. sencillo, o, o alguien que quiere algo más exclusivo como un mono para que rodar en un circuito en con botas o cascos igual de diferentes. Para todos los gustos y necesidades. Para todos los gustos. Pues qué bien, ¿no? Qué bien que podamos tener todos esos productos. Yo sí si, he. Eh, Curiosidad en la web y también he visto que hay unos productos de quero de limpieza para los que somos friki engrase de la moto champú hay, un, hay una línea exclusiva de Onda también que se puede encontrar de productos ahí. de limpieza que lo encuentran de hecho están dentro de cada modelo eh, sale la colección de, de todos esos productos bueno pues por último y para darle paso ahora al compañero Dani no sé si quieres comentar algo más o... bueno sí aprovechar y comentar que para nuestros clientes Onda eh, Domingo Alonso Group eh, ha creado el, el club de fidelización WAP. Entonces sería interesante que si eres cliente de Onda, pues te descargues la app es como cliente, si un ¿no? exacto, porque puedes disfrutar y aprovecharte de numerosas ventajas, como hemos tenido descuentos en combustible, descuentos a lo mejor en alojamientos. con hotel, a alguna exacto, cena. Cualquier cosa. Entonces, aprovechemos esa ventaja. Eso ventajas. es aplicable también a, a la... Y store. también en la Store, claro, también se dan descuentos para aplicar en tu próxima compra. Mantenimiento online mantenimiento de vehículos, para el este mantenimiento. Pues nada, muy bien. Le damos paso ¿Tú? al compañero. ¿Tú? Bueno, Dani, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien, aquí bien. asombrado con el crecimiento que, que ha tenido así, la web. ¿no? Bueno, eso es trabajo en equipo, hay muchas cosas detrás. Eh, en la introducción decía que estábamos en el centro logístico de, de Domingo Alonso, concretamente en, en Arinaga, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más qué es este centro logístico, qué es lo que hay aquí, porque aquí vemos uno... Aquí vemos un robot número 3 que de hecho ha sido, se ha portado bien, y aprovechando la, la nueva colección de Alpine Star, eh, ha, ha, decidido, ha decidido traerte un detallito para ¿Ah, mostrarle sí? a los clientes de. Para ver, de un regalo para ver. No, para ti, para ti. Para ah, ti. Pues, ¿En serio? Tú que andas en moto, pues mira, te traigo una chaqueta. Alpinestar oh, claro, de, eh. de nueva colección. Qué guay, aunque hace un poco de calor, pero yo la voy bueno, a. Eh, eh. La voy a mostrar aquí. No sé si es mi de, talla. ¿Eh? Claro eh. que es tu talla. Y tú, lo lo voy, voy a poner aquí un la... poco así. Aquí sí. Es mi talla, ¿no? A ver, también era sabía era mi talla, L, Esto es como, L, ¿no? esto es como la, los reyes magos. Aquí hay información de todo. Eh, joder. Que viene informado. Le va de aquí a los compis para que me agarre. Y para así los clientes vean qué chula es la. La nueva chaqueta que creo que me queda como, vamos. Justita, ¿no?, pero... No, ah. no, me queda perfecta. A ver, tengo que quitar el forro y demás, pero vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pinta? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? No nos fallamos, ¿eh? ¿Listo? Pues nada, ¿Listo? la ¿Listo verdad que tiempo? es chulísima, ¿no? Y a veces si que tiene protecciones, vamos, se nota la calidad, las costuras. No, pues nada, gracias por el regalo. <risa> pues nada, a disfrutarlo. Bueno, voy a quitar que hace un poco de calor y no, así continuamos. Sí, y nada, ni mientras me quito esto, si quieres, háblanos un poquito vale, más pues, de este robot. Pues, o es... Aquí nos dedicamos a eso, a, a, a la logística, ¿no? La logística tiene tiende a ser a ser perfecta. A por nosotros, aquí. pues, desde el centro logístico de Arinaga, nos dedicamos a, a entregar eh, y a adaptar nuestros procesos a, al mercado. Como lo decía Vero, el mercado online ha ido en crecimiento, pues el grupo también ha invertido eh, en tecnología como es el robot que, que te ha regalado esa, esa chaqueta, ¿no? que te ha traído esa, esa chaqueta. Yo te quiero hacer una pregunta, que seguro que tienes la respuesta o me voy adelantado y perdona que te interrumpa, y el por qué el robot o por qué eh, la necesidad de implementar un, un robot y no tener la chaqueta en una caja o de la forma tradicional, digamos. Claro, eh, la, la, una, una sencilla razón es simplemente podernos adaptar a, a las necesidades de mercado. Eh, cada día más eh, trabajamos con más, más líneas, más recambios, más, más accesorios de distintas marcas y de Onda Canarias después también. Cada modelo que sale trae consigo una cantidad de referencias que, digamos, es obligatorio tener para poder dar servicio. Sí, tener un stock mínimo. Tener un asegurado. stock mínimo para da, poder dar, dar respuesta a, a los clientes ¿no? que se compraron una moto y cada modelo que sale ya nosotros nos tenemos que anticipar a esos recambios que puedan necesitar entonces eh... perdona actualmente nosotros tenemos pues entre 40 y 50 modelos diferentes de onda suman los colores variantes más si te vas a 10, 12, 15 años atrás para tener un stock de garantizar un parque, un stock son muchas referencias Correcto. A, aquí ahora mismo tenemos eh, un inventario de unas 55.000, cerca así de 56.000 referencias. Excelente, de Onda? De, no, eh, en general. Y de Onda tenemos unas 9.000 referencias. Oh. ¿vale? Y respondiendo a la pregunta de antes, el porqué del robot, por ejemplo, de esas 9.000, el 60% ya la tenemos dentro de la solución automatizada. ¿vale? Esto lo que nos da es mayor velocidad de preparación y poder atender esos pedidos web o Sí, no hay detalles. una persona con una calculadora ahí que claro. pido cuando pido, no, se hace automatizado Se hace automatizado, el robot sabe siempre dónde está la pieza, eh, se anticipa a la, a la posible necesidad, eh, mantiene ese stock saneado, ¿no? Man, eh, hace esa rotación dentro de la, de la, propia, de la propia estructura que mantiene mm, la, las referencias de alta rotación siempre a, a mano ¿no? A, a la punta arriba que es donde, donde recogen ellos y digamos que lo que nos da es mejores tiempos de preparación y mayor capacidad de almacenamiento wow, es lo que conseguimos con esta solución sí digamos que al final el cliente todo esto pues se beneficia el cliente no impacta en nuestros clientes porque desde aquí no solo sublimos a nuestra red de concesionarios donde se alimenta, donde tú como usuario vas al concesionario, sino también tenemos otra red como son los compañeros de Bringo, a los talleres especializados, ¿no? Correcto. Eh, desde este centro pues se, se nutren la red de concesionarios de Onda Canaria, también se nutren los talleres independientes. Y, y bueno, también eh, un poco de dónde sale la mercancía, ¿no? Nosotros lo que hacemos es. Gestionamos todas esas compras también. El robot no solamente sirve para preparar, sino para dar entrada a toda esa mercancía de reposición que tenemos que mantener al día. ¿no? Sí, hablamos del robot, de bueno, ese inventario al día, esa agilidad y demás, pero eh, ¿tiene algún beneficio el que la chaqueta esté dentro de un box de una caja plástica y no esté en otra caja tradicional? O sea, el, almacenar, el almacenaje de esta forma... ¿Optimizas espacio? ¿La pieza se conserva mejor? ¿No? Yo entiendo que sí. Sí, por supuesto. De hecho, la comparativa de, de, donde, hemos salido, de donde ha salido tu chaqueta es un entorno protegido, de polvo, de humedad, eh, controlado, ¿no? De cierta manera que en un almacén tradicional como el que teníamos antes, era muy difícil de controlar, de proteger esa mercancía, de que estuviera en perfecto estado para el cliente. Sí, porque, perdona, para los que no lo sepan, eh, las piezas algunas, dependiendo del tipo, tienen que almacenarse de una forma, unas condiciones, temperatura, depende si es un químico o no, ¿no? Correcto, sí. Cada, cada recambio tiene su normativa y su estándar de manipulación, tanto para transporte como para manipulación de almacenamiento y de preparación de pedido. Algunas pues requieren de entorno, temperaturas protegidas, otros de posiciones en específico, los cristales, por ejemplo, no los puedes acostar, entonces los almacenes se diseñan en función a las piezas que se van a almacenar. ¿no? Entonces ahí es el, ahí está el reto de cómo eh, cada vez que lanzan un modelo nuevo y nuevos recambios, podemos adaptar los espacios que son finitos, un espacio limitado, eh, a esos a esas nuevas cantidades o nuevos recambios que están por venir. Dani, cambiando un poco el rumbo, eh, después de la... Bueno, conocidos por todo, que nos afectó muchísimo, mis conductores, eh, naviera, logística, ahora vuelve a aparecer otra serie de problemáticas, Ucrania, tal. Eh, ¿Cómo afecta o ha afectado esto a la gestión del de, de almacenaje, del recambio? Porque hablamos solo del almacenaje, pero aquí se mueven muchísimas líneas, muchísimas referencias, muchísimos pedidos a diario, corrígeme, ¿no? Sí, sí, el año pasado solo, solo servimos más de 9.000 pedidos de onda exclusivos para, para toda Canarias, ¿no? un, un número bastante grande, eh, y bueno, la, por supuesto el sector logístico en general se vio muy afectado en tiempos de, en tiempos de plazo de suministro y también en, en, en roturas de stock, muchos, muchos proveedores a los que le compramos, nosotros compramos a, a Barcelona, digamos que desde Barcelona eh, tenemos las compras centralizadas, pero también compramos a Japón, compramos a... Sí, sí, América. sí, desde Barcelona no te lo, sen, no te lo pueden suplir en ese centro logístico, ellos piden a la fábrica de origen, Correcto. digamos, por lo tanto los plazos, Exactamente, ¿no? depende de la pieza, eh, esto está hablando de, de, de vehículos nuevos, ¿no? O de, o de modelos que todavía se, se mueven en el sector, que adicionalmente Honda, ya lo veremos más, más, más adelante, el cliente tiende a ser muy fiel, entonces... Solemos ver parque, parque motor de Honda con bastantes años que la marca es capaz de solventar problemas, pero los tiempos de suministro son mayores porque obviamente hay un tiempo de, de compra, de transporte. No, y también lo que también lo que te comentamos, un ejemplo, eh, Honda CBR, CBR 125, 350, 600, eh, 1000, te vas a los años, te vas a los colores, o sea, de una misma moto, ya tiene un mogollón de, de recambio. y el tener todo eso en estos pedidos, colores, combinaciones, motorizaciones, eh, sí, sí, sí. no es fácil. Es complejo, es complejo porque, bueno, para cerrar la idea anterior, la, el problema no solamente de suministro que hubo por, por escasez de chips o de materiales, sino de también de escasez de contenedores que hacían más largo esos tiempos, una vez tenías la pieza, pues complejizaba más aún. El, el, al cliente final ¿no? Quien, quien, se ve, quien se ve afectado es el cliente final y nosotros desde aquí lo que intentamos es esa, ese mogollón de piezas que recibimos, pues desde que las tenemos disponibles, procesarlas lo más rápido para que el cliente las la reciba por nuestra parte, ese es nuestro objetivo claro, porque hoy en día como usuario ya eh, yo que soy, ya tengo algunas canas y vengo de este tema de la digitalización y estamos acostumbrados a todo un golpe de clic y lo queremos todo ya, y quiero el accesorio, quiero el recambio ya, a veces no entendemos todo esto que tú comentas que viene de, detrás, que el ciclo normal es, se genera un pedido de un cliente o un taller, tienes que pedirlo a la fábrica, la fábrica si lo tiene en el centro logístico en Barcelona, si no a su fábrica, al final automatizar el tener herramientas como esta, ya acorta y eres mucho más preciso en eso para que ese golpe de clic reducir los días y los plazos de entrega, ¿no? Correcto, sí, el, digamos que el, como, como figura importadora eh, cuidamos en, en reducir los tiempos de, de suministro general. Obviamente hay unos plazos que, donde tenemos poco, poco, poco impacto pero lo que ocurre de puertas para adentro una vez la pieza está en, de mano a nuestro grupo lo intentamos hacer lo más rápido posible con, de la mano de la tecnología, por supuesto, que sin, sin ella... Eh, seguro que, que no llegaremos a los plazos de suministro que estamos ahora. ¿Qué más podríamos decir de, del robot o de lo que vemos aquí? Bueno, hemos hablado un poco de tecnología, no sé si quiere. Bueno, eh, yo, yo creo que podríamos verlo, ¿no? Sí, sea, aquí detrás sea tenemos un montón de, de, moverlo. de cajitas ahí, ¿se puede ver? ¿Lo podemos poner? Sí, a sí, sí podemos sí, sí. poner no aquí para que. Vale, pues vete por aquí, David. Vale, voy a ponerlo pues, pues, por aquí. Vamos a mostrar aquí a los usuarios. Primero lo que es el entorno, sí, ¿no? Yo sujeto si sí quieres Su la cámara y tú... Vale, los robots están, digamos que durmiendo okay. ahora mismo... Es como esta cajita, ¿no? Esta no se va a mover. esa función? no se va a mover, correcto. Ahí si vemos alguno... Al play, pues digamos que los robots ah. salen a trabajar, como lo van a ver allí también al equipo. Eh, van trabajando en equipo, aunque son independientes, lo bueno de esta solución es que si alguno de ellos se rompe o hay que hacerle mantenimiento, pues no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque eh, son capaces... O tienen cierta autonomía, con lo cual nos permite a nosotros tener siempre el 100% de las piezas que están aquí dentro disponibles para nuestros clientes. ¿Vale? Por lo tanto, pues, si alguno de ellos se rompe, es cambiar el recambio que esté mal, hacer el mantenimiento correctivo o preventivo que haya que realizar y poco más. El recambio siempre estará disponible para nuestro cliente. Y esa es la permisa de por qué... Aquí es como vemos el, hay una zona de monitoreo, digamos, ¿no? También sí. de... Ahora mismo estamos ubicados en la zona en la zona de torre de control, ¿no? Como diría como, sí, como en un, un aeropuerto. Aquí, exacto, sí. Ya vemos cómo funciona. O sea, esto prácticamente eh, no descansa. Esto no. podría trabajar 24 horas sin parar, sin, sin ningún problema. Y bueno, lo que hace también para, para explicar cómo, cómo funciona, en qué se basa esta, esta tecnología, ello, eh, se basa en escarbar. Él va escarbando las, las cubetas y si las, si las eh, enfoca aquí, un poco más a, hacia adentro. Sí. Pues que son las que contienen la mercancía Están apiladas una sobre otra Sí, cada cubeta tiene ubicaciones O diferentes sí, multiubicaciones tiene, ¿no? Puede tener más de una referencia ah, Mira, eh, aquí vemos una cajita de onda Correcto y, y el robot lo que se encarga Es de ir escarbando eh, O conseguir la, la cubeta Que contiene las referencias necesarias Para completar un pedido de, de cualquiera de nuestros clientes Perfecto, pues nada Vamos a guardar la camarita por aquí Vale Y a ver si no la lío Y nada, no sé si, Dani, ¿algo más que quieras comentar o que nos dejemos? No Yo sé, creo un poco... que lo hemos hablado todo. Mira, hemos hablado de, de los procesos raíces de, de, de, de las compras, de, de dónde compramos, cuál es nuestra, a, a quién compramos y dónde compramos y el porqué de nuestros tiempos de suministro. Eh, hablamos de los procesos de preparación, que lo, lo realizamos más del 60% con, con las soluciones de, automatizadas. El por qué lo automatizamos, ¿no? el, el poder crecer exponencialmente, que es lo que sí, queremos en el un mercado. Poco automatizar y digitalizar, que va un poco también con lo del bueno. la store, con todo. O sea, en un, van de la en la un mano. entorno digitalizado exacto, exacto. y. Van de la mano. El comercio web, de hecho, es el, eh, quien, ha, hecho, a quien es el, eh, ha sido el punto de quiebre en, a nivel de, en el sector logístico para abrir los ojos, hacernos abrir los ojos y darnos cuenta de que estábamos muy por detrás de, de otros países más desarrollados en este, en este tema y de las necesidades a las que nos afrontábamos, ¿no? O sea, el cliente web pues, requiere de una personalización de pedido específica, de unos tiempos de, de suministro específicos, eh, bueno, un montón de variables, ¿no? que sin la digitalización y, la, y, y una automatización, pues eso bastante cuesta arriba. Vero, ¿quieres comentar algo para finalizar? nada más darle la enhorabuena a ti y al equipo eso sí, por esta iniciativa, por este proyecto me parece una idea súper buena el poder sacar un ratito para acercar el mundo de Onda a los clientes Sí, Así obviamente que... yo soy la cara pero detrás Exacto, hay más personas como el par Irán que están <risas> por ahí y nada, es un proyecto que queremos como bien comentas, acercar más a nuestros clientes un poco eh, lo que es el mundo Onda o todo el entorno que, que vivimos también el entorno Grupo Domingo Alonso ...que desde fuera a veces puede parecer... ...como comentábamos, ¿no?... ...el eh, recambio, puede tardar el recambio... ...¿por qué no piden?... ...o sea, hay un universo... Detrás. ...lo que es la automoción... ...y en este caso el mundo de las motos... ...que es lo que nos apasiona... Eh, muy grande... ...y que se ha visto, como comentas... Eh, obligado a marcha forzada... No, no, no, no. ...el sector de la automoción... ...de la motocicleta, lleva años... ...que iba evolucionando con pasitos cortos... ...y de la noche a la mañana, como casi todo... Eh, a, un, a un, vuelco. un crecimiento exponencial ¿eh? sí, Y nosotros como parte de este, Y sí, filosofía sí. de este grupo Domingo Alonso, pues también estamos ahí no A la vanguardia de la, de la tecnología Y nada, ese es el objetivo de, de, de que la gente detrás de cámara pues Conozca un poco lo que, lo que hacemos Pues yo no tengo más nada que comentar Sino darle las gracias eh, Emplazarlos a, a ustedes A otro día, pues a otro tema también Que podamos hablar de a lo mejor de esas piezas que hablábamos de caducidad, de almacenaje, Correcto. me gustaría mucho que viéramos más a detalle esa línea de qué, de limpieza, no sé. Sí, eh, sí, seguramente sí. seguiremos a. seguramente no, seguiremos ahí y seguramente nos volveremos a, a, ver. a ver. Y nada, pues esto es todo, amigo. Sí. Muchas Salud. gracias. Gracias. Gracias.